Que se mete un caso detrás detrás del otro. Entonces, por eso yo siempre digo que los pacientes uno tiene que individualizarlo ¿no? para uno, porque el cuerpo humano es el mismo, pero no todos respondemos a una terapia de la misma manera, porque ni los cinco dedos de la mano son iguales. Entonces, aquí hay una creencia que todo lo que produce diarrea es ameba. Oh, sí, sí, sí, sí. Todo lo que produce diarrea es ameba. Y hay las diarreas pueden ser agudas y pueden ser crónicas. Las diarreas agudas, las diarreas agudas pueden ser infecciosas y no infecciosas. Y una diarrea aguda es aquella que dura menos de 14 días. Y una diarrea crónica. Es aquella que se va más de 14 días. Pero aquí hay un. Estrés. Bueno, aquí tenemos una llamada, doctor. Sí. Buenas tardes Sí, Omar. Estoy aquí. Buenas. Buenas noches, Omar. Sí, buenas noches. ¿Cómo te está, Omar? Bien, bien, gracias. Un sí. placer, doctor. Yo quiero hacer una pregunta al doctor. Sí, ¿no? sí, sí, hágala. Eh, yo estoy, tengo los glicerios altos y estoy en tratamiento para bajarlo. El pan y la harina me hacen daño. Claro que me hacen daño. Son de los productos, al igual que los azúcares y esas bebidas carbonatadas y azucaradas conjuntamente con los derivados del alcohol, que tienden a provocar una elevación de los claro. triglicéridos, porque al subir los niveles... De, de carbohidratos en la sangre, el organismo no lo puede trabajar, los reserva. ¿Cuáles son los alimentos que más producen triglicéridos? Eh, lo que él habló. y la pan. Las harinas, los azúcares y el alcohol. O los azúcares también. Claro. Oh. Tú sabes que nosotros bebemos un jugo y lo llenamos de azúcar. Oh, perfecto. A veces bebemos café y no bebemos café, lo que bebemos es azúcar. Perfecto. ¿Tú me entiendes? Entonces, eso es a diferencia del colesterol. Porque el colesterol lo provoca uno, lo produce uno. Ajá. Pero hay enfermedades hereditarias. Ah, pues yo pensé que el colesterol era la grasa y... Sí, el colesterol y el triglicéridos. Son los lípidos, son las grasas que andan circulando, que andan circulando en la sangre. Correcto. Y uno debe mantener los niveles por debajo. Hay un... Pero hay que un colesterol bueno y uno malo. Yo okay. nunca he creído en eso. ¿Tú no crees? no, no, no. Okay. Yo lo que creo es que usted debe tener el colesterol... Por debajo de los límites que dicen que dicen las reglas. Sí, correcto, sí. Y soy de los que creo que usted debe llevar una vida activa y no sedentaria. Y no sedentaria, sí. Yo soy un firme creyente de eso. Ah, que usted tiene 250, 300, espérese, vamos a buscar la manera de bajarlo. No me importa si es el bueno o si es el malo. Un, ¿El diputá, un diputado amigo mío un día, mí un día Entonces, me, me vi con un diputado amigo mío un día, de los diputados que hay aquí, que yo salí, y tenía que verlo, entonces de, salí de aquí del programa y le llevaron unos resultados y tenía los triglicéridos en 900 y yo le dieron, no, porque tú estás muerto. No, pero cuando, Dice que el médico le dijo, está ¿tú sabes por qué tú no te moriste? Porque tenía los triglicéridos altos, pero el colesterol no estaba tan alto ni la sí, azúcar. Sí, pero cuando tú, tú lo tienes en 900, ¿sabes de qué color es la sangre? ¿De qué color? Del color del... ¿Blanca? De, de, de, de blanca, se pone lechosa. Oye. Oh, sí. Esa leche que bota la lechosa. Sí, Así sí. Así mismo cuando llega, llega a esos niveles y esa es la grasa que tapa y el día menos pesado te da un infarto, Correcto. una arritmia, una gina de pecho, ahí sí. tú dices, él estaba sano, andaba sí. viviendo por ahí. Sí, Entonces, sí. pero fíjate cómo son las cosas. Este es un estudio, de la, es un resumen científico de la ponencia sobre gastroenterología y hepatología. Y hepatología la, oye lo que dice en Latinoamérica. Dice, Argentina, hay por los casos de diarrea. Uh -huh hay una alta prevalencia de chiguelas, alta tasa de resistencia a los antibióticos. En Colombia, un 50% de los diarreas son provocadas por la eh, por, por ameba y la hechericha coli. Pero en Venezuela, la hechericha coli es la causa número uno. Sin embargo, en Perú, la causa son los norvirus, la chiguelas y la hechericha coli. En Brasil... La hechericha coli, en México la hechericha coli enteropatógena, aquí eh, en Guatemala dice prevalece un 14% de, de los norvirus y en Centroamérica la diarrea aguda eh, también por por bacterias, sí, sí. que la bacteria más frecuente es todo se basa en el mal manejo de los alimentos. En el poco lavado de higiene de las manos sí, sí. y de la gente que prepara. Por ejemplo, prepara. hoy nosotros mandamos personas que iban a cocinar, les mandamos a hacer coprológico, coprocultivo, BDRL, HIV, hepatitis A, B, C, vaciloscopía, sí. que es la prueba de tuberculosis. ¿Para qué? Porque el que va a manejar alimentos. No debe tener ningún tipo de organismo que vaya a contaminar los alimentos con que trabaje al contaminar. Los alimentos con que va trabajando va a contaminar Ahora, doctor, a, otra, a otra persona. Doctor, otra cosa, eh, respecto a los alimentos, que yo me fijo en algunos sitios. Gente que preparan, por ejemplo, un sándwich o X tipo de comida y al mismo tiempo manuseando dinero. Es, sin guantes. Eso es, es un error y le pones la mano. Transmite microbios. Los microbios, sí. Y por eso Porque tú siempre, poniendo la mano a Yo dinero, siempre he dicho dije. que el lavado de las manos tú te evitas más de 100 enfermedades y efectos contagiosos. Entonces, ¿por qué yo hago esta salvedad? Porque la mayoría de las diarreas infecio, no infecciosas normalmente son diarreas que te dan, tú vas muchísimas veces al baño, pero muchas veces vas sin dolor usa diarrea de un, de, un, de, un, de un golpe, pero sin dolor y sin síntomas clínicos generales. Pero una diarrea de origen infeccioso te da pujo, te da deseo de evacuar. Tú te quedas de chines, a veces viene con moco, a veces viene con sangre, pero a veces tú tienes fiebre, dolores cólicos. Y normalmente la mayoría de todo ese tipo de diarrea son provocadas por una chericha coli, por una salmonela, Correcto. por una chiguela por la cepa de la E. coli enteropactógena y por un clostridium difícil. Y me hacía una persona, una pregunta, que si es cierto que se está haciendo trasplante de materia fecal en, en pacientes, sí, se está haciendo. ¿Cómo? Y, y, y se hace, se trasplanta toda la microbiota, todos los microbios que tú tienes en el intestino, ¿Oye? te los lo trasplantan en, en los intestinos. Pero normalmente donde más se utiliza eso es cuando a veces nosotros utilizamos algún antibiótico, como la clindamicina o otro tipo de antibiótico, sí. y barremos la flora intestinal y le causamos una colitis pseudomembranosa. Entonces, en ese caso difícil, tú tienes que hacer un trasplante de la flora fecal. Correctamente. Entonces, sí. fecal. Y muchas veces la gente ve en un coprológico bacteria. No, señores. Se, Sí, buenas noches. Hello. Sí, buenas. Doctor, sí. doctor. Sí. Hágame el favor de hablar del pescado. De pescado. Que tengo, a mí me dio una intoxicación. Lo que pasa que el pescado en estos países centroamericanos y del Caribe hay una, una toxina que es la ciguatoxina. Y normalmente para estos meses de noviembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, muchos pecados, eh, uno ingiere esa toxina y viene viene puede venir la ciguatera. Pero a los que no se aciguatan, normalmente el mal manejo del pecado, por, la, por romper la cadena de distribución sí, sí. del frío, del de, de, de transporte, de, sí. Normalmente tienden a almacenar mucha chiguela, salmonella, echerichia coli, vibrium parahemolítico o campylobacter, Y las manifestaciones después de usted ingerirlo, de 7 a 14 horas después de usted ingerirlo, son dolores abdominales tipo cólico, náusea vómitos, diarrea, diarrea y fiebre.